y esta es por tu bendito amor miel Solo me queda entender que se fue y tengo miedo de abrir nuestro cajón porque aún siguen nuestros recuerdos. Hoy te ves feliz, pero dime yo a dónde quedó. Es que lo pienso y me lleno de coraje. ¿Dónde quedaron nuestros sueños? En cada viaje eras tan perfecta, pero solo eras un personaje. Aún recuerdo cada coma en tus malditos mensajes y te juro que... Pero esto me está matando Cada día siempre es un nuevo llanto No pensé que el amor me podría doler tanto Quise sanar tu dolor y me acabaste lastimando Quiero pensar que me ves en tu reflejo No te duele verme cerca y sentirme lejos Trato de aceptarlo pero en verdad yo no te entiendo Jamás entenderás el dolor que estoy sintiendo oh. Que llevo en el corazón He tratado de olvidarte Pero ya no puedo, no No ayuda el alcohol, ni el humo Que consumo y con lo que fumo Y la botella te veo a cada segundo A cada minuto Recorres por mi cabeza Cada lágrima que brota Me hunde más en la tristeza Tú me enseñaste a no querer Esas ganas de amar Porque se toma una eternidad El poder sanar y volver a confiar pero quiero que sepas que siempre te amé Siempre te fui fiel en las buenas y malas jamás te dejé Y menos en las malas si lo sabes bien Tú dime cómo puedo retroceder cuando yo te miré. Esa primera vez, anoche es fría Y mucho más ahora que ya no te puedo volver a creer Si sí, no trae tequila y sube las que retumben la bocina Quiero gritar los 80 y poder cantarle cada una a esa maldita vida Guía, a esa mujer que me olvidó y me despreció Y que me dejó dolido y con rencor por su bendito amor The